Oye, sí, pues mira, eh, tenés razón en varias bolas, eh, el rollo es chica, el, el principal problema, que después yo caché, ya que, que tiene razón, que es una hueá como media sorprendente, weón. Que de verdad es como la raíz de la, de la bolada y por qué quiero tanto la cagada. Es porque estos weones de Disney, por alguna razón, no hicieron los tres guiones a la vez, que, que ¿Cómo? Es, Tú sí querías hacer una trilogía, son tres películas y contar toda una historia de la cuestión. Tú empezarías a hacer el primer minuto del, pri, del primer guión, pero siempre tomando en cuenta el último minuto del último guión. Porque querías cerrar la historia completa, ¿cachai? Ya. Yeah. Eso, eso, eso en, en guión, tú cuando estabas con esa bola, hacías un guión redondito que empieza acá, termina acá. La frase que dijo esto acá tenía un significado, después dijo la misma frase tenía otro significado, entonces, ah, jaja. Ja vaya haciendo una evolución, vais vai mostrando. Pero lo que hizo Disney fue pasarle, hacer la trilogía, pasar el guión al primer director, que lo hizo, y después, eh, una vez que terminó, contratar a otro director que armaba una segunda película. Sin importar el guión del primero, ¿cachai? Sino que ya, pásame el guión, yo hago lo que quiera. Entonces ahí se notó mucho que como que iban por un lado... La primera película de esta última trilogía, la primera es un refrito, es un es un cover, lo que tú decías, con sí. bueno, calcao, calcao, a la primera, ¿Caché? pero calcao, con, incluso si ponemos las dos películas al mismo tiempo, vaya a cachar que la muerte de Han Solo es la misma hora que la muerte de Ben Kenobi. De Obi-Wan. Mm. Está, está, está, yeah. está todo así, pum, pum, pum, Pero pum. Pero con ¿sí? significado distinto igual, porque no el papá así, no tiene nada que okay. ver con lo que Significa Obi-Wan Kenobi. Exactamente, con mm. otra historia, otros personajes y todo. Pero el bolón era como mantener el clásico, lo clásico, ya lo y, y por eso, si tú te veis la película, no es tan mala, no es tan mala. La película tenía, la pasáis bien. El problema es que no te ofrece nada nuevo, es lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué hay con ese gustito? Después llegó el segundo director, que es Ryan Johnson, y ese weón, ese weón, como que, no sé si entre que él hizo, o le mandaron a hacer, pero el, el bolón era deshacer Star Wars para, para ofrecer otra wea, para, para abrir el mundo Star Wars y poder vender más. Finalmente eso. ¿A qué me refiero con esto? Olvidarse de los Skywalker, olvidarse de los Palpatine, olvidarse de esta familia, de la, de la cuestión, empezar a entregar otros personajes expandir el mundo y que ahora cualquier personaje pudiera ser Jedi porque eso claro pues te, te quita un poquito lo de Skywalker y te empieza a dar otros personajes más y con eso podéis vender más muñecos más juegos por ahí va el asunto y claro pues, no le resultó pues, no le resultó porque eh, el cambio fue demasiado drástico demasiado rápido no se lo esperó nadie eh, es, eh, eh, lo último Jedi efectivamente otro tipo de película es otro tipo de película hay un plano donde hay una hay un plano donde te muestran una, como una nave espacial, muy de, muy, muy de cerca, muy rara, y de repente abren el plano y en realidad es una plancha. ¿Ya? Que está planchando uno uniforme <risa> ya Esa weá es estar Wars es de, de sabe, sí mismo. Ya. Sí, es Star Wars burlando de sí mismo. Y le quita todo el misticismo culiado, se lo quita. Entonces, es como decirte, ah, recuerda que estás viendo una película, no, no olvides tomar tus cabritas. Y eso para Star Wars, para los fans de Star Wars, es una mierda, porque los fans de Star Wars están buscando un peso, un misticismo culiado la fuerza, la religión. Fue pues cuando esa. le pusieron, para, para mí, para la gente que le gusta Batman, es como cuando sale Batman con pezones, ya es como. Claro, burlarse exactamente, de, exactamente, el director. Es como la decadencia misma. Es la decadencia de, misma, de, la, decadencia el, de la saga. ¿verdad? Ya, y que eso naciera del mismo director, que es el mismo director hueveando al propio personaje, <risa> no se lo está tomando en serio. Entonces, por ahí va. ¿Ya? Y, en la, y la tercera que el gran fracaso es como que es como que la, es muy cuático porque la tercera reniega de la segunda. Hay muchas cosas que se hacen en la segunda que la tercera dice no no era en la no era como eso como dijimos en la segunda no era es como hacemos ahora. Como la más famosa es cuando el, el el sable de Luke Skywalker que en la segunda lo toma y lo tira y en la tercera el loco como que agarra el sable y dice eh, eh, tienes que tener respeto por el sable de Skywalker ¿cachai? entonces la misma película te corrige lo que hizo la segunda y por eso un desparpajo porque en el fondo no está tratando de solucionar un problema no entendí y... ni una wea yo me acuerdo que hay por ejemplo mira las cosas que a uno le gustan de Star Wars es como el sonido de las naves, a todo el mundo le va a gustar Leia claro. Leia Cashin-Bolas son y Sabor, esa bosta de mierda, ese ese mojón de Java que tenía mucha carga sexual. ya cuando sí había una carga sexual importante y yo creo que todos los niños lo sentimos yeah. <risa> exactamente sí. estaba estaba estaba también la espectacularidad cachai del loco skywalker saltando eh, casi tirado un hoyo y el loco haciendo como una un, una un salto que es como yo creo que todo el mundo se de esa muerte, ¿cachai? hubieron sí, como muriendo. cosas muy buenas en esa muerte. cuando el loco ya era un Jedi, perdió la mano cachai eh, tenían cosas buenas, había, yo creo que había cabeza aquí, ahí, yo creo que lo último fue... Claro, tenéis razón que, que, por ejemplo, la primera de la última trilogía no tiene ni una hueá que ver con las dos, dos de la tercera, es re es esa hueá? porque ahora que tú me decís eso, claro, yo me acuerdo que vi, tengo la duda, creo que por error vi la tercera en vez de las dos, ¿cachai? Ah, yeah. Porque la, en la última van a buscar a Skywalker viejo, ¿cachai? Para que los ayude a ganar la guerra, y Skywalker, ¿cachai? sabía que la gente que es más fanática, este, cuando Skywalker se retira, eso sale en el cómics, cuando termina la película sí, el cómics, de hecho claro. está el cómic de Star Wars o de Darth Vader igual, yo igual lo estuve mirando un poco, claro. hace tiempo que yo igual lo tengo, entonces eh, lo pueden descargar en www.com.com y en www.com.com excelente, ¿no? ahí ¿no? pueden ver es la gran promoción. Se, se pueden meter a Deep Web también y pueden <ríe> Los, o puedes buscar eh, cómic Star Wars en Google y encontrarán no porque no, no porque lo cierran en sus sitios, a veces son bro, ya está, pues, ah, no me, no me damos de bosque <ríe> dale, dale. así que claro y yo si sí, tenéis razón porque lo, lo que yo veo es que o sea lo que yo me acuerdo caché porque esta película la vi hace secarete de años y me pasó de que no las vi con mucho interés ya me, me pasa mucho con las películas tenéis que ponerle un poquito más de tiempo porque yo, por ejemplo, ¿sabes lo que me pasó con esta? Fue una vez que conversamos un tema que es como el loco que hace en la calle, hace la, la piruera. Uh -huh. Ya es tan conocida, y yo cuando empecé a cachar la... la yo me acuerdo de las la géneras en el cine. Sí, y es como, oh, se me apagó el tiro de la atención. Ya la vi porque... la vi nomás, po. Muere Han Solo... Un refrito, o sea, resumieron en una película las tres últimas de atrás y ya se ponen las pilas en las otras.